silicona líquida tijeras y candela vamos a empezar a trabajar cogemos nuestra piedra y aplicamos silicona al centro de la piedra no aplico en la tela Lo aplico es en la piedra y no mucho como un tadito presiono hacia abajo y Empezamos con nuestro cordón, sin cortar, acuérdense que yo no corto el cordón hasta que no tengo realizado nuestro proyecto. Entonces, aplico silicona en el bordecito, en todo el borde de la piedra. Como aquí vamos a hacer estos vueltas, entonces dejo un poquito, por ahí unos 3 centímetros de cordón y empiezo a girar. Acuérdense que se Coloca paradito el cordón, no acostado, sino paradito. Y siempre tratamos de juntarlo. Cortamos. Ahora empezamos con el otro tono, una vueltica de lila. Como ahí todavía se mojadito la silicona, no tenemos necesidad como de aplicarle tanto. La misma cantidad. Vueltica, junto. Y corto nuevamente le damos dos vueltas igual la misma cantidad hacia abajo como ahí todavía tenemos silicona entonces no hay necesidad de aplicarle más aquí corto entonces miren que yo no corto hasta que no lo tengo acá en nuestro accesorio entonces, como acá se nos salió un poquito porque apliqué mucho de pronto entonces simplemente con la puntita de la tijera lo limpio y vuelvo lo junto ¿Para qué hago esto? Para que no me quede ahí como la silicona y cuando se seca pues se nota más como una venita. Ah, nos falta uno. Aquí sí aplico nuevamente otro poquito de silicona y vuelvo y hago lo mismo. Esto lo pueden hacer, cada vueltica puede ser un color diferente, ¿no? Cuando ya empezamos a, a realizar nuestros accesorios podemos hacer las combinaciones que queramos. Entonces, ya cortamos y ya tenemos las vueltas deseadas, ¿no? Entonces, aquí vamos a realizar esto. Para hacer este lado, voy a cortar aquí. Ah, bueno, cuando vamos a hacer el topo, esto tiene izquierda y derecha, ¿no? Digámoslo así, para que no nos van a quedar dos de mí. Entonces, este es el de acá, entonces voy a hacer este hacia este lado, ¿no? Para que me quede diferente entonces. Voy a cortar acá, primero, ven que viene al bordito. No lo corto todo, entonces aplico silicona aquí atrás. Y aquí sí puedo coger, digamos, entonces aquí trato de hacerle como la curvita. Acostado, ¿sí ven? Acostado. Acostadito y voy a ajustar. Cortando y aquí este de nuestro otro lado para que nos dé la forma, miro lo volteo hacia hacia el frente y trato de acomodarlo. No es pues antes de yo pegarlo, tengo que cortar esto acá, pues, porque cuando ya después de que esté seco, no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí sí ya corto y lo acomodo otra vez. Siempre lo que yo digo, como que lo aplancho, ¿ven? Y como él ya está pegadito, entonces, mire que yo no los monto, sino que queden como aplanchaditos, como que no queden montados para que no nos quede mucho, como digamos, bultico atrás. Esto acá es porque como se nos juntan los dedos de silicona, pero mire que él quita, porque la idea es que no quede el cordón untado de silicona. Entonces, este de acá lo hago de la misma forma que hice ese. Entonces, tengo que levantarlo y cortar. No lo corto todo porque de una vez tengo que pegar esto. Entonces, tengo que dejar este pedacito acá. Entonces, hago la curvita sin cortarlo. Solamente hago esta, este cortecito acá para yo poder hacer lo mismo. Corto hacia acá. Y dejo esto para poder hacerlo otro. Entonces, como aquí hice el cortecito, para poderlo meter acá, ¿no? Entonces, meto acá y meto acá. Y me corto un poquito más, para poder que me dé bien la forma. Y hago otro cortecito. Aquí, y acá entonces miren ¿sí ven? este no lo quito porque aquí encima voy a colocar eso cuando ya lo tengo acá y eso que le corté entonces como le corté mucho allí voy a colocar este aquí que no pasa absolutamente nada porque tengo que tener el espacio ahí para colocar esta parte entonces, teniendo esto así, cojo mi strass. Tampoco lo corto. Aplico la silicona y coloco nuestro strass bien acá. Mire que tampoco lo corto, ¿sí ven? Porque no sé qué tanto me voy a necesitar. Entonces, con la tijera vuelvo y lo acomodo. Entonces, ya teniendo esto, ahí sí ya vuelvo a colocar nuevamente el cordón. Entonces, aplico la silicona nuevamente, porque eso ya está un poquito seco. Dejo una colita para poderlo meter en la parte de atrás. Voy a cortar este pedacito. Y son tres. Vuelvo y coloco acá. Y vuelvo y coloco el otro pedacito. Aquí, como ya tenía el pedacito cortado, simplemente lo acomodo. Hago el piquecito. Lo escondo, lo escondo. Yo siempre hago esto. Para que ayude a que quede bien pegadito a la silicona. Entonces acá vuelvo y hago el pique, piquecito, ¿sí? piquecito, Entonces, lo giro y esta las tiro hacia atrás y aplico el toquecito de silicona y siempre acostadito. Ahí sí ya voy a cortar estos excesos que me quedaron voy a cortar este de acá bien al bordito como yo no puedo dejar que esto se me vea porque quedaría un mal terminado entonces simplemente vuelvo y despego y sé que le tengo que cortar un poquito más por eso es que esto es bueno así pegadito porque no lo puede soltar volverlo a pegar porque la idea es que las curvitas nos queden bonitas ¿sí? Entonces acá voy a cortar este de acá por eso es que yo les digo que necesitamos una tijera que corte bien en punta vuelvo y corto acá vamos a pegar el topo hacia arriba que va así coloco el topito Aquí donde va el topo, siempre trato de, de aplicarle un poquito más para que el topo quede más firmecito. Y luego con el pedacito del otro pañito estamos de donde se vea más limpiecito. Y siempre tiramos como planchándolo digo yo. Entonces, con la punta de la tijera, escondo todo eso. La punta de la tijera nos ayuda a esconder se este lo acomodo bien hacia el trico, miren, y ese lo acomodo así. Vuelvo y corto nuevamente. Cuando ya hemos escondido todas nuestras puntitas, lo corto. O sea, por tiempo de, de, de, de cámara, digámoslo así, no dejamos que seque un poquito, ¿no? Pero ya nuestra casita, con el tiempo del mundo dejamos que seque un poquito Mira, mire que yo con la tijera empujo y corro un poquito el estrés y vuelvo y acomodo acá con nuestra candela acuerde que lo que hacemos es entonces mire que todos los pelitos que se ven de la telita, la candela es lo que nos ayuda a eso. Mire. Y tratamos de que nos quede lo más pulidito posible. Entonces, acá en estas esquinitas yo dejo la, la candelita un poquito y listo. Se nos quedó listo nuestro topo y nuestro topo.